Hola, mi nombre es Camila Mosquera, soy estudiante de Derecho de octavo semestre y hoy estoy participando en ese pelotudo. Bueno, la idea es contarles un poco de por qué llevo mi cabello así, de dónde soy, quiénes son mis padres y qué, a qué me dedico. Bueno, eh, yo nací aquí en Bogotá y me crié en Bogotá. Mi madre es de Tagachi Chocó, y mi papá es de Raspadora, Chocó. Eh, mi mamá es enfermera, mi papá es pensionado y vivimos en la ciudad de Bogotá, en el barrio de Osmey.